La verdad que estamos encantados de venir a Madrid a hacer esta presentación, luego también habrá una presentación en, en Barcelona, la presentación de Encuentros Pamplona 72-22. Entre el 6 y el 18 de octubre tendremos desarrollaremos estas jornadas, estos encuentros para el 7222, 72-22, más de 70 actividades, entre mesas, debate, encuentros, conferencias, también eh, actividades culturales en diferentes espacios referentes como el Teatro Ayarre, eh, Baluarte y, por supuesto, también eh, en la calle, ¿no? el espacio público, un espacio de encuentro de primer orden en lugares muy emblemáticos de la ciudad. Bueno, pues invitará al público, a la ciudadanía, a que observe, a que participe y que reflexione. ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy importante para Pamplona y para Navarra para volver a estar como fue entonces, no un hito cultural de vanguardia reconocido a nivel nacional e internacional. El programa que presentamos es, efectivamente, con personas que son referentes en el ámbito internacional, en el pensamiento, la composición, la literatura, el audiovisual. Con lo cual lo que queda es invitar a la ciudadanía, también venimos aquí a Madrid para invitar a que se acerquen a Pamplona y Navarra durante estos días, invitar a la ciudadanía a que participe, a que efectivamente reflexione, pues porque en el gobierno de Navarra estamos convencidas de que la cultura es un elemento transformador, en este momento además tan complicado que estamos viviendo y que sin duda nos va a ayudar a afrontar los nuevos retos que como sociedad del siglo XXI se nos presentan. Este diálogo intergeneracional 72-22 va a marcar estos encuentros que como hemos escuchado aquí, nacen como un espacio de reflexión sobre los complejos desafíos del mundo contemporáneo. En ese análisis de las necesidades sociales urgentes no podemos obviar ni los conocimientos generados por nuestros mayores ni, por supuesto, la visión de los que están llamados a afrontar esos retos tras, tras nuestro paso. Hablamos, por tanto, de unos encuentros donde se pone de manifiesto la dualidad pasado-futuro, pero donde también se evidencia otro contraste, lo internacional versus lo local. Por los escenarios de los encuentros van a pasar figuras de reconocido prestigio mundial, artistas y pensadores, entre los que habrá dos premios Nobel, que compartirán espacio y reflexión con las personas que dinamizan el movimiento cultural de Pamplona y los pueblos de Navarra.